Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo, cuarto día de esta misión por los barrios, por los tinteredas, por los sectores de nuestra parroquia. Hoy con el tema de meditación, la santidad se concreta en la caridad. La santidad tiene que llevarse a las obras concretas y es ahí, en las obras concretas, donde evidenciamos la santidad, las buenas obras, lo bueno en A veces creemos que la santidad es hacer cosas raras, llevar atuendos, medallas... Bueno, eso nos puede ayudar, pero la santidad final es qué tan buenas personas somos. Ahí se concreta. Hoy vamos a imitar el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 16 al 20. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: En verdad, en verdad les digo, el creado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que saben esto, dichosos ustedes y lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes, yo sé bien a quién es elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se lo digo ahora a ustedes, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad, en verdad les digo, el que recibe a quien yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos. El criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Dichosos ustedes, si lo ponen en práctica. Queridos hermanos, a veces uno constata en la vida que a algunos se les sube como los humos un cargo, un servicio. Al final, ¿qué es? ¿Por qué creerlos? Hoy estoy es mañana, ¿quién sabe quién sabe? Hoy gobierno, mañana gobernará otro. No significa que hay que dejar hacer, dejar pasar. Algunos también vuelven toda una cagüetería y una recocha. No. Se trata de que seamos humildes, que busquemos servir si usted tiene un cargo, Lo que es el tema hoy de meditación en, en, en la misión. La santidad es en el servicio, en el amor. Si a usted le han dado un encargo, sirva. Ayude a todo el que pueda. No sabemos mañana cómo sea la cosa. Por eso... El creado no es más que su amo, como dice la palabra. Señor Jesús, que diste a tus discípulos, van por todo el mundo y prediquen el evangelio de toda criatura. Escucha nuestras súplicas por la celebración del jubileo de nuestra diócesis. Envía a tu santo espíritu para que bajo su luz nos guíen este jubileo diocesano. Hoy como bautizados, llamados a la misión, elevamos esta plegaria por nuestra diócesis. Llénala de tus santos dones para que fortalecida por tu gracia, avance con un espíritu renovado y renovador. María la Virgen en su Inmaculada Concepción, patrona de la diócesis de Neiva, esté presente con su constante intercesión para hacer que nuestros pueblos caminen por sendas de santidad y conversión. Amén. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja de todo mal y peligro. Recuerde hoy buscar el sitio de la Asamblea Familiar. Ahí, cerca a su casa, en su barrio, en su vereda, estamos reunidos en Asamblea en Misión. Un abrazo para todos, queridos hermanos.